The oh. Presentamos los mejores momentos de febrero de Papá Monti en Pudo ser semitante que este. no lo descubriremos en el próximo capítulo. ¿Eres? ¿Volverás a Yo no voy en toda la semana al instituto. Por lo del oído, no supongo, también, campeón. Va ¿Eh? uh, tarde por allí, ¿cómo estamos, campeón? Uh, uh, uh. Vuelvo a decir, Muchas no gracias, campeón, por eso me voy tarde el lobo. Este Muchísimas gracias. No, pero, joder, me, me, da, no, me da cosilla. No, no, aún no. Grande es el lobo, campeón. A ver, ese, o sea, con el chipazo del... Del valor, ha echado otra partida ahí de una, por pues lo mismo, es muy pesado. Y el valor siempre sigue siendo lo mismo, y por eso, ¿sabes? Os pues doy tanto, o sea, hago tanto hincapié en que no malgastáis 45 minutos. A lo mejor yo veo un capítulo de anime y os estáis un rato con vuestra madre, padre, y os salís un ratillo, ¿sabes? Literal, a eso me refiero, que no todos siempre son cosas metafísicas. ¡Mental carajo ¡Mira mi bicho! ¡Ha visto Bezari! ¡Mira eso! ¡Una llama retrasada! Importante también, ¿no? Bueno, necesario al mismo tiempo. Que simplemente el hecho de que no perdáis pero tú lo único que quiere es eh, dar un eh, panfleto, entendéis, ¿no? Eh, de <ríe> selecciones con eh... oh. están en largas, ¿no? Que fantasma loco. Anda. No y yo. Lo que que sea... Vale, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Uf, Menos mal, ¿eh? Increíble. Pero si bebías de río, por eso más. ha, ha dicho coño? O sea, por lo menos mira. Sí, a ver, es eh, como una ca una cascadita, ¿no? Y esto, tío. ¿Una porra? <risa> Un vibrador, gente. Anakin hay? Hostia, lo siento, ardilla. ¿Estaba viva? No puede ser, estaba muerta. Estaba muerta, gente, seguro. Esta es la forma en la que. para sentarte, ¿no? Muestran el ¡Ah! ¡Coño! La madre me parió. Gracias, campeón logo, por eso me voy tardo. ¡Qué guapo, no! caga la leche. Yo sé también algo de eso de las animales, revistas. Solo que no lo absorbe el y el líquido en vez de ser pícea leche de, de humano de lo tenía sobre todo en la página de, de la princesa Leia en versión me <ríe> hombre, hombre con una pequeña y sucia cucaracha. ¿Qué? Es solo de la E, ¿no? La pareja de la E. ¿Qué coño? Fugiendo, Imagínate. Ese. ¿Qué? No es pensé. Que esté haciendo trampa. Me acaba de escupir en la cara. Hmm, ¿Sabéis, ¿sabéis qué me ha dado como database esta pelea? Así en el también me lo, eh, me lo ha dado mi primo Pero los fines, de, los fines se los tengo que dar A ver, pero está gracioso el GTA, campeón O sea, eh, al fin y al cabo pienso que los juegos de Rockstar Game ah, Han formado parte de mi infancia Me encantaba el GTA San Andreas, literalmente A ver, el 5 ahora, yo qué sé Es que tampoco voy a decir... ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Las pociones de voy cabrón O sea, joder ¿Y esto? O sea, esta está esta mierda Me la llevo, gente Total Gracias, campeón. Por eso me voy a evitar dos y Me cago en la leche. Gracias por estar ahí, que la verdad es que hacía dos semanas que no empezaba. Ahí en Vegetta. Ahí <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <Ay, me gira. risa> ¡Qué carata! <risa> Cómo gritaba, tío. Siempre de pequeño me hacía muchísima... Eh, para... O sea, me daba ilusión, tío, ver eh, gritar a... Mucho mejor, vete, ya viene hecho, macho. Usted. O sea, a ver, ahora sí, sí, o sea, yo supongo Vengo. que sí, que estas cosas sí que están hechas Vamos así, ¿no? De ¿Y eso? No te preocupes, papá. Ah, Ahora. No gracias, campeón Lu. Nada. Qué paranoia. No, campeón, arte caso. Me... Qué qué grande, tío. Muchísimas gracias, campeón. No, <ríe> <y el otro, ríe> <ríe> gracias, Lu, campeón. Te lo juro, gratón. Gracias por eso me voy tarde. Lo haré, tío, lo haré. O sea, no sé, realmente es, es así, ¿no? Me mola, sarga. Espero que tengáis una muy buena noche y por supuesto también un buen eh, sabadillo y domingo al mismo tiempo. Y que la ayer pasa genial. Me ha encantado el Hogwarts Legacy, eh, fuera de coña. Lo traeremos el lunes con mucho más y mejor. Y eh, bueno, a lo mejor la semana que viene, pues a lo mejor trabaja... Bueno, puede que Worké eh, literalmente. Pero no obstante, supongo que no me interferirán nada, ¿no? A Lo mejor es empezar un poco más tarde el directo o algo, ¿no? No obstante. Pero bueno, espero que la allí pasó genial. Muchas gracias también, Nicole, por esos 31 meses. Muchas gracias, Nachidor, por esos 33 meses. Gracias, campeón, y lobos Y por supuesto también, Noah, por esos megabitardos poderosos. Pero, y deseo eh, que tengáis un buen fin de semana. Eso, de eso es una putada. Porque, porque tí, no lo puede no lo puede tener. De con tal de no comprarlos. Eso es cierto, supuesto, eso lo es cierto. En de los mm, en es la cosa. 4 1 es 5 por, por el, el culo de la Inco, eh. Muchas gracias, campeón. Por eso me tardo. Gracias a todos y todas, tío, por estar ahí. A pesar de todo lo malo que esté azotando, tío, la comunidad en Twitch, mancho De nuevo, seguiré a fullete, tío. O sea, estamos unidos eh, eh, full eh, mente colmena, tío, a la larga. ¿Vos eh, play, o sea, o sea, play da murada, o sea, un puto gameplay play da ¿De cuántos clips has sacado? Como no? Escribir poemas de amor. Jajajaja. <risa> eso le voy a escribir uno a la que me gusta en San Valentín. Pugingaleo. El sol el cielo azul y me encantaría que me comieras el apetul. Pero qué, eso es eh, poesía del siglo XXI, eh, ¿no? Literalmente, eh, capto las indirectas de Abedul, eh, Igual a tú, eh, increíble. ¡Gracias, <risa> <risa> <risa> Leo! Muchas gracias, campeón. Por eso me va a tiene una banda. Oh, oh, oh, oh. Y yo, tío. O sea, en serio, en un segundo. Me he flipado. O sea, En esta temporada the last season hay, hay de so much. I don't, I don't uh, know uh, how many uh, games I have uh, with Tristana. But I, I think I am the. The 200 top o on the wall. O. Oh, sorry. Ayudar un poco a que el sistema. En serio, bro. En serio, bro. O sea, es que yo me cago en tus muelas, eh. Me a matar a la gente, increíble. Ah, o sea. Vale, vale, vale, vale. Entiendo que sonaron no en su fusil, tío. ¿Cómo te llamabas? Hasbula. ¡Otra vez el tío ese! Hermano, si me estaba viendo el directo en modo, modo incógnito, mira, Hasbula. Espero que te den por el culo bien duro, hijo de puta. Me jodiste la, la copa del sábado, desgraciado. Hijo de puta, ¿os acordáis del niño? Eh? Bueno, el niño, es que será un nota con pelos en los huevos, tío. Mete ya, personaje. Invisibilidad, lo, lo voy a quitar, gente. Es tontería, tío, de invisibilidad, macho, lo juro, ¿eh? Eso sea, está guay, pero larga yo. Yo voy de frente a pegarme de hostias con la peña, ¿sabes? No soy. Un mago cobarde, gente. Cumbarde, eh. Vamos a cambiarnos la selección de hechizos. Por aquí ni nada. En serio. Absolutely nothing, bro. Hola Pati, mi cola Eh WhatsApp, dude. Eh, Le ganó contra Broly. Sí. Entonces puedo. Eh, ¿Puedo tocarte una teta? ¿Será? Eh. Sí. <risa> Cabezari, me encanta. Harte caso. O sea, literal podrías ver las pelis también, campeón. A besari. Seguro que a tus hermanos también les mola. Literal, en este caso. Pues, molaría mucho. A ver, las últimas son un poquito más fantásticas, pero a la larga son simpáticas. Y recuerden chicos y chicas, si os ha gustado, detenéis que suscribanse al canal para ver más contenido de este super serie llamado Shigomo.